Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy les tengo aquí en la mesa de trabajo un portátil Asus. Vamos a mostrar el... El modelo, este es un ASUS X47M Vino porque pues eh, no encendía Y al realizar la prueba Verificamos que el inconveniente está en que tiene el teclado dañado Vamos a proceder entonces a realizar el cambio de este teclado Y aquí tengo el teclado de reemplazo Totalmente nuevo Y entonces vamos a, a, a explicar ¿Cómo es el proceso de reemplazo de un teclado para este modelo de equipo? Lo primero que vamos a hacer es el despiece del mismo. Vamos a retirar todos los tornillos de la parte inferior. Ya yo había realizado, eh, digamos, ese procedimiento con anterioridad. Así que el siguiente paso será, con una herramienta de apertura, abrir esta parte del equipo. Retirar la, la base del equipo. Con mucho cuidado porque. Digamos que el teclado. En este modelo está empotrado en, el, en la carcasa superior. Y también está. La cinta flex del mouse. O el touch. Y la cinta flex del teclado. Entonces cuando destapen. Deben tener cuidado en que esto pues no se les vaya a dañar. Voy a presionar este seguro para retirar el teclado. Ahí está. Y un pequeño seguro que tiene esta acá. Ahí está. Para retirar el mouse. Con esto... Tenemos esto por fuera. Vamos a trabajar sobre esta parte ahora. De este lado tenemos un protector plástico. Lo vamos a retirar también. Este es importante que lo asegure porque este debe ser eh, ubicado nuevamente del lugar que ha sido retirado. Lo retiramos con cuidado de tal forma que más adelante lo podamos nuevamente eh, ubicar en en el portátil eh, bueno en la carcasa cuando ya esté otra vez instalado el nuevo teclado asegurar esto y como paso siguiente vamos a retirar con un moto tool todos estos pines plásticos que soportan al teclado con su base con el mototool entonces vamos a retirar los pines plásticos que soportan el teclado con la carcasa este procedimiento lo vamos a acelerar para limpiar un poco esta superficie y vamos a colocar el teclado nuevo Bien, para restablecer los pines plásticos que retiré con el moto tool, yo utilizo un pedacito de carcasa y con el cautil vamos a ir entonces eh, restableciendo esos pines. Bueno, ya terminé de eh, realizar... Eh, de, pues de colocar todos los pines plásticos que sujetan al teclado con la base del teclado. Verificamos que, que las teclas queden bien, que no queden eh, presionadas hacia abajo y el trabajo estaría listo. Bastaría con eh, ensamblar el computador. Recuerden que debemos colocar nuevamente esta parte plástica, este protector es muy importante. Lo debemos colocar en, el, en la misma posición en la que se encontraba. Y de esta forma pues eh, realizamos el cambio del teclado. Ya solo me quedará hacer una limpieza preventiva a la mainboard y volver a colocar el teclado. Después de terminar de colocar el teclado, colocamos pues eh, conectamos el teclado a su placa base el flash del mouse lo colocamos con cuidado y el flash del teclado también lo colocamos con mucho cuidado podemos cerrar para realizar la prueba del equipo ya por ahora esto sería todo esta es la forma en que instalo los teclados empotrados utilizo un mototool, utilizo... Eh, un cautil para restablecer los pines plásticos y eh, colocar el teclado de tal forma que todas las teclas queden firmes y el teclado sea utilizado de la mejor forma. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.